millones de beneficios! ¡800 millones de beneficios! Los dos millones y medio de muertos en la guerra financiada con la compra masiva de Coltán por parte de Bayer y mil millones de beneficios. ¡Y mil millones de beneficios! ¡Las trabajadoras! ¡Las trabajadoras arrastradas tras denunciar los acosos sexuales en las plantas textiles de CIA! ¡Y mil millones de beneficios! Los 87 trabajadores que murieron calcinados tras las rejas de la factoría de Chico Prenatal y 40 millones de beneficios. Y 40, y 40 millones, millones de, de beneficios. beneficios. Las montadoras de muñecas Barbie con un solo día libre al año en las fábricas jugueteras de la Matel y 600 millones de beneficios. Y 600 millones de beneficios. Los sindicalistas, los sindicalistas asesinados por los escuadrones de la muerte